Me quedo allá como nota, haciendo la cago más y seguimos con eh, Adelante. Gracias. Bueno, mi historia no comienza siendo un niño prodigio <risa> ni buscando periodismo de investigación. La verdad que la historia comienza. ¿Dónde quedó el.? Acá. Cuando a los 40 años me sorprende un cáncer de mama con hijos adolescentes y me presento ante la sorpresa de entender que la vida es finita, que soy vulnerable, y me pregunto qué dejo de trascendente como devolución a esta sociedad después de haberme educado en una escuela pública, de tener varios títulos, de trabajar hace más de veintipico de años en el Estado, y decía qué sentido le doy a mi vida de aquí en más. Entonces me pregunto qué es lo que se hace, qué es lo que me nace naturalmente. Y a lo largo de 20 y pico de años descubrí que podía poner en palabras y en papel las ideas de un montón de gente, que sabía dónde estaban los financiadores y sabía dónde estaban las demandas reales en la sociedad. Porque soy de un pueblo, el Colorado, Formosa, en el límite con el Chaco, que tenía 8.000 habitantes cuando yo nací y mis abuelos habían sido los fundadores. Y sé también que Dios está en todos lados, pero en Buenos Aires. Y yo había sido una privilegiada, una privilegiada que vine a esta ciudad a los 21 años y que entonces dije, ¿qué hacemos? Ante la desesperación hablé con mis amigos y les dije, ¿qué podemos hacer? Donemos parte de nuestro tiempo para ponerla al servicio de otros. Y así nació Arandú. Y digo que el nombre nos encontró a nosotros. Estos somos, siempre hay en una fundación caras visibles, caras invisibles, gente que te aporta dinero, gente que te da ideas. Y Arandú es justamente ese sabio de la tribu guaranítica que con su andar campechano y tranquilo aconseja sin soberbia, con humildad, y se pone al servicio del otro. Y eso quisimos ser nosotros. Y arrancamos y dijimos, armamos la fundación en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires nos costó un horror. Dos años y no pudimos crear la fundación. Entonces fuimos a Corrientes, allí donde somos, allí donde estudiamos. Y la fundación salió en menos de dos meses. ¿Por qué? Porque había un espíritu y una necesidad que se vio plasmada en esto que nosotros estábamos dispuestos a dar que era todo nuestro tiempo. Yo digo que Fundación me salvó y Arandú me salvó, porque durante los dos años que duró mi tratamiento, me dediqué a escribir y a escuchar y a poner esa escucha activa y ver cómo traducíamos eso que la gente tenía y que nosotros lo escribíamos para que el BID lo entendiera, para que la Unión Europea entendiera, para que el pelud, para que el CFI, para que algún aportante entendiera que allí, en aquellas localidades de menos de 40.000 habitantes, había gente que necesitaba de nosotros. Y así nos pasábamos horas con voluntarios de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Brasil, que venían a hacer qué con nosotros, planes estratégicos de desarrollo local. Y crecimos. Crecimos exponencialmente porque había mucha demanda. Y nosotros éramos esos intermediarios. Escribíamos lo que otros necesitaban. Y tuvimos tres sedes. Y claro, ¿qué pasó? Nos atacó la soberbia. Parecíamos dioses. Comenzamos a estar en todos lados. Nos pedían esto y allá estábamos, y nos pedían los otros y allá estábamos. Y yo ya dejé el tratamiento, y dejé de escribir, y nos fuimos a territorio. Y nos diversificamos. Habíamos crecido tanto, ganábamos, realmente ganábamos, pero como teníamos una cadena de producción, teníamos a toda la gente identificando oportunidades y buscando el novio, identificando oportunidades y buscando el novio. Cuando todos nos fuimos a territorio, vino el quiebre. Nos olvidamos de lo principal, de alimentar nuestra propia fundación, nuestra propia organización. Y todos somos supuestamente profesionales, expertos en planificación, en coaching, en PNL. Nos sobraban herramientas, pero nos enamoramos del territorio. No nos dimos cuenta de los indicios. Desde el 2014 comenzamos a ver que el dinero comenzaba a faltar, que la energía disminuía en la organización. Primero cerramos una de las sedes, Corrientes. Dijimos, no importa, total, el foco de nuestros proyectos están en El Chaco, en Formosa. Corrientes puede dejar, teníamos un solo proyecto. Después cerramos... Chaco, Formosa, por último Buenos Aires, muy no, bueno, no es necesario, total hoy todo es conectividad, es online, nos arreglamos con, con internet. Y el mayor fracaso que sentimos el impacto fue cuando tuvimos que vender la camioneta. Y ustedes se preguntarán: ¿una camioneta para qué sirve? Para nosotros era vital. Cinco años trabajamos para conseguir una camioneta propia. Durante los primeros cinco años íbamos a territorio en micro, a dedo, en autos que nos prestaban, con alguien que nos acercaba, en combi, porque nuestras localidades no estaban aquí a la vuelta de la General Paz. Están a 1.600 kilómetros de la General Paz, tal vez a 1.000 kilómetros. 40 o, 500, o 50 kilómetros entrando en picada, donde están las comunidades Wichi, las comunidades Juan. Entonces la camioneta era el bien más preciado. Cuando tuvimos que venderla porque no podíamos pagar los honorarios de nuestros equipos, sentimos una desilusión, una tristeza, un quiebre emocional que nos planteamos todo, ¿qué nos había pasado? Y esta foto representa mi grabación como consteladora organizacional y laboral. Dije, no puede ser que uno tropiece dos veces dos con la misma piedra. Me salvó Arandú del cáncer de mama y me genera tanta tristeza que me lo puede volver a, a producir. Entonces reaccionamos y comenzamos a analizar las causas por las que habíamos fracasado las causas por las que habíamos fracasado, que nos habíamos olvidado de nuestro propósito. Nos habíamos olvidado del foco, nos habíamos olvidado de aquello que hacía que nosotros cada vez que escribiéramos sintiéramos la alegría de la contribución, la alegría del servicio. Nos habíamos olvidado para qué estábamos. Yo pensaba, esta tarde, ¿Qué podía transmitirle como concepto que también aprendimos? Y aprendimos que existen cinco conceptos y tres acciones. El primero es parar. ¿Qué es parar? Nosotros habíamos trabajado en más de 37 planes estratégicos de desarrollo local. Habíamos planificado el proceso de nuestra fundación. Pero no lo habíamos aplicado. Lo planificamos, no lo aplicamos, no reconocimos ni nos detuvimos a ver si era necesario revisarlo. No lo ajustamos y por lo tanto no alcanzamos los resultados. El mejor consejo es decir, planifiquen, apliquen, revisen, ajusten y obtendrán resultados. Y de allí sacó, salió... Otro gran concepto que viene de las constelaciones organizacionales o del coaching sistémico, el concepto de reconocer, de integrar y de equilibrar. ¿Qué es reconocer? Reconocer el propósito para el que estamos. El nuestro fue servir, poner el conocimiento al servicio de los demás. ¿Por qué queremos ser tan omnipotentes de pensar que podemos escribirlo, hacerlo, digerirlo, rendirlo, etcétera, etcétera, si podemos confiar y delegar. Reconocer el propósito nos pone en foco. Integrar, integrar las experiencias, integrar lo bueno, lo malo, sumar, sumar permanentemente, incluir a todo, lo positivo y lo negativo, y equilibrar entre el tomar y el dar. No es posible tomar demasiado si uno lo no da. Ni tampoco dar en demasía porque perdes energía. Este es nuestro aprendizaje. Gracias.